El Hospital Nacional Doctor Alejandro Posadas es el primer centro hospitalario del Estado Nacional en contar con un área de Derechos Humanos, Género y Diversidad. En la hora de Urlingam vamos a hablar con su flamante titular, con Micaela Navil. Vamos a hablar con Micaela Nabil, Directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos del Hospital Nacional Alejandro Posadas una instancia, una etapa nueva en lo personal y además para el propio hospital. ¿Qué significa que este hospital tan emblemático para toda la región sea el primer centro hospitalario público en contar con una dirección de estas características? Y eso es muy importante obviamente con una gestión política que, que, que pudieron leer eh, la lucha de las mujeres, que hoy tener un con un ministerio de, de, de mujeres, diversidad y género, eh, tener también la posibilidad y abrir, que en realidad es una necesidad, pero eh, que puedan accionar eh, en un hospital nacional y público, que cuenten con esta dirección eh, eh, la verdad que estamos. ya no, con una dirección de derechos humanos. En este caso se han sumado nuevas áreas, como es el caso de diversidad, por ejemplo, eh, con demandas que en muchos casos hasta aquí el Estado no había satisfecho como correspondía, especialmente acá en el hospital. ¿Qué, ¿Qué significa eso haber sumado estas dos áreas nuevas? Sí, como bien dijiste, la dirección funcionaba ya la dirección de derechos humanos. Y, y con la gestión del director, el interventor, el doctor Alberto Maceira, amplía la dirección y, y, y sería Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad, que es muy importante, como bien dijiste, eh, porque es un trabajo eh, bastante eh, que va a llevar bastante tiempo y en cuanto a diversidad eh, sí. nosotros estamos... Eh, contando y, bien, y presentando un proyecto uh -huh. eh, para lo que es un consultorio para diversidad, sí. eh, donde vamos a, a contar con un equipo de uh -huh. médicos especializados para, con la temática, ¿no? sí. eh, Así que bueno, tenemos, tenemos, además lo que implica una capacitación Por en supuesto. cuanto a diversidad y la comunidad LGTBI+. Uh -huh. Pensaba justamente pero, en eso, ¿no? el tema de capacitación, porque todos los trabajadores, desde los profesionales a los no profesionales del hospital hasta aquí eh, se arreglaban de acuerdo a la, a la condición de cada uno. No, no había una línea política respecto a cómo se abarcaban, cómo se abordaban Exacto. cuestiones de género y diversidad. ¿Cómo están trabajando eso y si es un trabajo que se hace día a día? Sí, sí. Nosotros vamos a impulsar eh, la capacitación de ley Micaela obligatoria para uh -huh. todos los trabajadores y trabajadoras del hospital. Siempre decimos que tienen que estar todos y todas capacitados eh, más que nada la parte de limpieza, la parte de mantenimiento, seguridad, que son los que tienen el primer acceso al paciente, y, al paciente y a los trabajadores, ¿no? De que en un pasillo, en una guardia, que ellos puedan detectar y puedan eh, activar el protocolo de violencia uh -huh. o alertar al profesional, que por ahí el profesional tiene esto de... Eh, que, que mira el, el motivo de por qué viene el paciente y por ahí se les escapa o eh, no, no tiene una perspectiva de género y nosotros vamos a ir a eso a que tengan una perspectiva de género y que, están, que estén todos y todas capacitados El hecho de que además el hospital esté en un lugar socialmente con conflictos con problemas, con carencias y necesidades también le da a esta, a esta área, a esta dirección, que es tan abarcativa, a desafíos constantes, me imagino. Sí, sí, sí. Y, y no solamente en la materia de género, diversidad, sino uh -huh. también en derechos humanos. Claro. Que es muy importante. Uh -huh. Además con la historia, ¿no?, del de, de, Hospital posadas Exacto. en ese sentido. Con la historia, eh, en cuanto al sitio de memoria que, que, uh -huh. que, que tuvo y, sí. y, que, y que tiene, ver, que está atrás de, de, del hospital, el sitio de memoria del chalet, pero no solamente a ampliar los derechos humanos al paciente y a la salud. Claro. Eh, fundamentalmente cuando se pone en marcha un ámbito nuevo, como es esta dirección, o al menos con estas particularidades que son novedosas en un hospital, eh, el desafío es que la gente sepa, que la gente se acerque y que conozca que entre sus derechos también corresponden los que tienen que ver con diversidad, con género, con, con derechos humanos. ¿Cómo están trabajando el tema de la difusión y que cada paciente que llegue al hospital, sea o no por particularidades de tu dirección, conozca lo que hacen? Exacto, sí, nosotros eh, la dirección tiene un área que se llama promoción y prevención. La idea uh -huh. es justamente no solo dedicamos a lo que es las capacitaciones, sino que además ir con folletos, con ir con cartelería, eh, en las redes sociales, eh, que todos sepan, todos y todas sepan que tienen este, este espacio eh, para tener una asistencia, uh -huh. entrevista, orientación al paciente y a la trabajadora. Eh, a la trabajadora, a la mujer y a la comunidad de y que, que cuenta con alguna situación de violencia. Y van a llevar este tipo de información a otro tipo de actividades, pienso, no sé, jornadas, mesas abiertas, charlas... Sí, estamos pensando en conferencias mensuales, uh -huh. eh, capacitaciones, como había dicho, charlas, sí. Eh, sí, sí, sí, jornadas que más por ahí más territorial, eh, ir a municipios... Eh, estuvimos, el primer municipio que nos invitó es el municipio de Burlingame uh -huh. y estuvimos eh, por el 8 de marzo, estuvimos sí. participando desde la Dirección de, de Derechos Humanos, Género y Diversidad, llevando información a, a territorio, ¿no? uh -huh. Que sepan que puedan, que cuando vengan al Posadas también pueden contar con el espacio. Eh, Marcábamos en el arranque que el Posadas es el primer hospital nacional en contar con una dirección de género, diversidad y derechos humanos. Eh, ¿Están en contacto con otros hospitales que por ahí quieren implementar también una dirección en este sentido, para intercambiar experiencias, para, en todo caso, lo que ustedes ya van sumando en estos días, poder transmitirlo? Sí, claro. En realidad el Ministerio de Salud, uh -huh. Candela Cabrera, que es la directora de género y diversidad del Ministerio, estamos en contacto directo eh, y llevar estos estamos viendo de, de poder armar el protocolo de violencia de género y llevarlo a distintos hospitales. Obviamente cada hospital tiene su particularidad y, y lo puedan eh, manejar eh, de cómo se están manejando en, en ese hospital. Eh, pero sí, nosotros tuvimos, eh, la, el 5 de marzo hicimos la actividad por el marco del 8 de marzo uh -huh. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora acá en el hospital fue la primera actividad de la dirección Y contamos con la presencia del doctor Colia sí. eh, Carlos Devani, el doctor Carlos Devani El Ministerio de Salud uh -huh. le acompañó y, y bueno y dio también eh, impulsó y contó que la, la propuesta de ellos es de llevar esta dirección y que esté en todos los hospitales uh -huh. es muy eh, importante. siempre por supuesto con mujeres a, a cargo esa es la idea sí claro Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, ¿Hay particularmente alguna situación? Lleva poco tiempo al Frente de la Edición Menor, ¿una semana aproximadamente? Sí, una semana. Bien. Eh, Justo al, hoy se compra una semana. Una semana. Al desplegarse este marco de posibilidades, también se asumen responsabilidades, ¿sí? Está claro. Eh, y demandas insatisfechas durante mucho tiempo, ¿hay situaciones que ya hayan empezado a, a canalizarse o que ustedes tengan en mano, más allá de capacitación y difusión, referido a problemáticas de, de sí. cada área? Sí, sí, sí. Es más, eh, ya cuando el, el doctor Alberto Paseira llegó, sí. nos contó algunas situaciones que ya estaban sucediendo, así que ya se puso en marcha a, a, a trabajarlo. Eh, y nosotros también lo mismo eh, estamos tenemos un equipo dentro de la dirección eh, que está Silvana, que está Nuria que está Sule Chester eh, Silvana Palestrini que, está, que estamos laburando eh, tenemos un equipo bien bien especializado en Bien, perfecto. Y en respecto, a, me imagino que además de las cuestiones que tienen que ver con lo concreto, con problemáticas reales en cada uno de los de los ámbitos de la dirección, también hay situaciones culturales que tienen que, que revertirse, que en algún caso van a llevar mucho, mucho tiempo, tiempo. Y lo hablábamos fuera de aire, no hay mucho, mucho de cultural en sí. esto y, y sí. en la sociedad digo no, uh -huh. no solamente acá dentro sí. que sí. sí también hay mucha cultura uh -huh. eh, pero a la sociedad misma eh, uh -huh. empezar a cambiarlo están preparados uh -huh. para ese desafío estamos preparadas y comprometidas con con, con la función sí bien eh. ¿Qué, ¿Qué te dejaría satisfecha de, de tu trabajo tuyo y de tu equipo por esta dirección? ¿Qué logros, ¿Qué objetivos se han trazado? El, el objetivo que tenemos es obviamente capacitar a todos con perspectiva de género, con la ley Micaela, llevarlo a todos eh, uh -huh. eh, vertical y horizontalmente, siempre hablamos, eh, y también eh, dar continuidad con las acciones de la difusión, la preservación y la conservación del sitio de memoria del chalet. Uh -huh. Muy importante, como bien repetí, estuvo una historia Seguro. el golpe del 28 de marzo acá en el hospital. Sí. Entonces queremos seguir continuando eh, con, con el sitio de memoria, la difusión, la preservación y la conservación del sitio de memoria del chalet. Sí. Vamos a acompañar toda iniciativa que tenga que ver con esto seguramente. Así que agradecemos tu tiempo en estas jornadas tan agitadas y lo mejor para esta nueva etapa. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Por favor.